Hola, un gran abrazo de corazón. Bienvenidos a este, este programa de Tiempo de un Cuento para pensar con el corazón. Un espacio de compartir, de hacer honor a lo que nos construye como seres humanos, que es la palabra. Y desde la palabra, las historias que pueden guiar, ilustrar nuestros procesos de pensamiento que están presentes en el día a día para definir nuestra vida. A partir de enseñanzas y moralejas experiencias, parábolas, etcétera, que nos transmiten herramientas precisamente para ese buen vivir. En esta en esta ocasión, en este día, una historia muy interesante de las que tal vez he aprendido más, es decir, que siempre tengo presente al momento de, de rememorar una, una gran enseñanza y tiene que ver con aprender de un viejo que para algunos era loco, para muchos otros es sabio, y no es que estas dos condiciones tengan que chocar, o es loco o es sabio. Tal vez hay locura dentro de la sabiduría y sabiduría dentro de la locura. Eso es lo que vamos a ver en esta historia del día de hoy. Espero que te quedes hasta el final para que reflexionemos juntos acerca de su enseñanza y la aplicación que pueda tener a la vida diaria. También, antes de iniciar, de meternos a la, a la historia, si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas, para que no te pierdas este contenido de que busca en, en el canal de Pensar con el Corazón, nutrir el, el autoconocimiento, la sanación emocional y lo que es el desarrollo de nuestra espiritualidad sin religión. Entonces, suscríbete y si quieres apoyar también nuestro trabajo, ahí puedes encontrar el botón de gracias. Y también compartir, eso nos ayuda demasiado, regalar el like, aunque bueno, muy apresurado yo pidiendo el like sin haber tirado la historia. Vamos a ver si nos lo ganamos. Y si ustedes sienten entonces obsequiarnos ese, ese like, así como nos dan su, su atención. Bien, nos vamos a ir entonces al tiempo antiguo de la China. Este país milenario, lleno de historia y que inclusive en su cultura actual, en su vida actual, conserva mucho de lo que es precisamente su historia, sus tradiciones ancestrales o antiguas. En esa antigüedad, en esas aldeas de hace mucho tiempo, en una de aquellas aldeas pobres o, o de escasos recursos, nos vamos a encontrar entonces a el protagonista o los protagonistas de esta historia. Estamos hablando de un viejo que vivía con su hijo, en una de estas aldeas y la vida de estas personas se caracterizaba por el cultivo es decir su vida giraba en torno y, y se desarrollaba gracias a su territorio a su territorio y a su trabajo de siembra ese trabajo de siembra ellos lo, real lo realizaban gracias a otro acompañante su caballo Tenían un caballo a través del cual, o con el cual, usando la fuerza de éste, podían labrar la tierra, cultivar la tierra, y de esto poder vivir. Entonces, estamos en el viejo, su hijo, y tenemos también su caballo. Resulta y sucede que en una mañana, al amanecer y dirigirse hacia la zona de trabajo, desafortunadamente se enteran el papá y su hijo que su compañero de trabajo y su herramienta también, y parte de su patrimonio, ya no está. El caballo se ha ido, dejando aún en condiciones más paupérrimas, más pobres, la vida de esta familia, de este señor y su hijo. Dado que toda la aldea era muy cercana, se apoyaban, conocían a este señor y lo respetaban incluso, por su honestidad, por su diligencia, por ser tan trabajador, al darse cuenta de que, se de que perdió parte valiosa de su vida y de su trabajo. Se acercan a él, van a visitarlo. Y al visitarlo, comienzan a decirle que, bueno, que sienten mucho la pérdida del caballo. Vecino, de verdad estamos con usted en este momento tan duro, cuente con nosotros, vamos a salir adelante de alguna manera. Definitivamente es una tragedia esto que le ha ocurrido. Pero cuando los vecinos le expresaban esto a este señor, él les decía, se, se quedaba pensando un momento y decía, eh, gracias, gracias por su compañía, pero ¿y cómo saben ustedes que esto que ha pasado es una tragedia para mi vida? Los vecinos entonces daban un momento de reflexión y luego decían, ah, Qué pena, tal vez el vecino no se ha dado cuenta de lo que está pasando, de que se quedó sin un gran medio de trabajo. Tal vez no ha caído en cuenta y hay que darle tiempo. No le digamos nada, está bien vecino, eh, ya sabe que cuenta con nosotros, y le decían los vecinos, y, y nos vemos en otro momento. Y se fueron. Pero resulta y sucede que a la semana siguiente, una mañana, al despertar y salir de casa, se dan cuenta que su caballo, su amigo, ha vuelto. Pero no solamente ha regresado, sino que ha regresado con una compañía. El caballo que se había perdido vino con una yegua. Llegó con una pareja. Tal vez el caballo quería encontrar eso, un complemento en su vida. Lo halló y volvió con una yegua salvaje a casa. Inmediatamente el hijo, lleno de alegría, hizo que toda la aldea se enterara. Y esos vecinos que habían ido a darle el pésame a nuestro protagonista, volvieron donde el viejo, la casa del viejo y le dicen, vecino, vecino estamos aquí para, para compartir con ustedes este momento de alegría, esto es una bendición, qué maravilla. Ahora no solo tienes un caballo, ahora tienes dos Dos bestias, dos animales que te van a ayudar con el trabajo Es una verdadera bendición Y el Señor miraba y le dice eh, Gracias vecinos Gracias por su compañía Pero, ¿y cómo saben ustedes que esto que ha pasado es una bendición en mi vida? A lo cual los vecinos pensaron de nuevo eh, ¿Qué le pasa al, al vecino? Tal vez parece que se está volviendo loco porque no se da cuenta de lo que ha llegado a su vida Ahora tiene dos animales, qué es lo que pasa Comentaban entre ellos, pero no le decían Después entre ellos consensuaban Bueno, eh, hay que dejarlo y darle tiempo Vecino, felicitaciones por esta bendición que ha llegado a su vida Y se iban Resulta y sucede que A la semana siguiente El hijo del Señor decide comenzar a domar a la yegua Que era un animal salvaje y en medio de estas labores, de tratar de domarla y domesticarla, en una de esas rutinas la yegua salta, patea y da por, o sea, tira al suelo, manda por el aire al hijo del Señor. Cae de una manera aparatosa y esto le produce que su pierna se fracture. Ahora este viejo, que solo tiene a su hijo como ayuda, se queda solo para cuidar del campo, los cultivos y de dos caballos, teniendo en cuenta que uno de ellos, la yegua, no está domesticada. Cuando ocurre esto, pues adivinen qué. Los vecinos volvieron a la casa del viejo. Vecino, venimos a traer algunas frutas, algunas cremas, algunas medicinas y acompañarlo. Porque qué lástima que haya ocurrido esto con su hijo. Es una tragedia, se ha partido la pierna, pero estamos con usted en este momento. A lo cual el señor vuelve y responde, eh, gracias, pero ¿y ustedes cómo saben que esto es una tragedia en mi vida? Siempre hacía esa pregunta el viejo y siempre dejaba atónitos a los vecinos cuando él respondía de esta manera y decían, pero que no se da cuenta el vecino de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está, que es lo que ocurre en su mente? De verdad parece que está loco ¿Qué pasa vecino? Nos está dando cuenta En esta ocasión Le expresa. Su hijo está en cama Está con una pierna fracturada ¿Y ahora quién le va a ayudar con el trabajo? Y él volvía a decir Sí, sí, pero ¿Por qué dicen que esto es una tragedia en mi vida? ¿Ya ustedes vieron cómo va a terminar todo? Entonces los vecinos prefirieron de nuevo, ok vecino, nos vamos, pero usted cuenta con nosotros. Y se fueron. Cuando ha transcurrido dos semanas, resulta y sucede que Japón le declara la guerra a China. Se declaran la guerra y la China para afrontar esta situación. Va por todas las aldeas de su territorio. Y recoge a todos los hombres y todos los jóvenes para ir a la guerra, para enlistarlos al ejército chino. Y cuando llegan a la aldea de la cual estamos hablando, pues resulta y sucede que encuentran al hijo de nuestro protagonista. Enyesado, con muletas, sin poder caminar, impedido para el combate. Entonces fue el único joven que de toda esta aldea no fue a la guerra. Transcurrieron los meses, el hijo se recuperó y muchos de los otros jóvenes de la aldea no pudieron volver de la guerra. A lo cual los vecinos fueron ante nuestro protagonista y le dijeron, es una bendición. Qué afortunado, su hijo no tuvo que ir a la guerra y aquí está con usted. Muchos de nosotros perdimos a nuestros hijos en la guerra. Es usted un bendecido y a nosotros ha llegado la tragedia. Y entonces el vecino vuelve y les dice, eh, Gracias, gracias por sus palabras. Pero permítanme de nuevo preguntar, ¿Por qué consideran que esto es una tragedia en sus vidas y una bendición para la mía? ¿Cómo hacen ustedes para anticiparse al transcurso de lo que irá pasando? ¿Cómo hacen para... Definir un resultado ante un evento que es temporal. Lo que yo he aprendido, decía el viejo, es que la vida día a día te va sorprendiendo. Y que lo que va pasando siempre tiene un profundo significado. Que en el primer momento y de manera superficial no lo entenderemos. Hay eventos superficiales y la vida los llena de significados profundos. Y ahí es donde debemos aprender a poner la vista. Este señor se dedicó entonces a acompañar ahora a quienes perdieron sus hijos, a unir a los demás y a proponer que la aldea comenzara a unirse, a trabajar en conjunto y a no permitir que aquellos que habían perdido sus hijos no tuvieran mano de obra con quien trabajar. Esta es la historia hasta ahí llega la la, la la anécdota o el cuento De esta aldea china Y del señor que para uno será loco Y para otro será sabio O tal vez será un sabio Con locura, un loco con sabiduría ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo concibes? ¿Qué te enseña esta forma de actuar Y de enseñar de este viejo? Cuéntame en comentarios, compartamos ¿Qué piensas al respecto, qué enseñanza te llevas, cómo te puede servir. En lo personal está claramente la, la reflexión de que a veces nos anticipamos y nos cargamos con una interpretación a priori en primera instancia sobre algo que nos ocurre, algo que puede ser, eh, lo podemos ver como un desastre porque hemos perdido, pero ahí es donde podemos recordar cada una de estas escenas de lo que pasó con nuestro protagonista y ver en él la posibilidad de que encontremos una esperanza una esperanza en que hay un significado más allá del evento y que de alguna manera esos significados profundos se van tejiendo para que nosotros aprendamos de los propósitos que tiene la vida. Podría ser un desastre a primer momento, podría ser una gran alegría a primer momento. Pero la vida a profundidad no se queda con los momentos estáticos, sino que va en la dinámica de conectarlos a todos ellos para crear un gran significado. ¿Qué tal si tú miras hacia atrás en tu historia? Y como se dice por ahí, unes los puntos para encontrar un significado, un sentido en el ahora. Es decir, a donde estás hoy ha ido sumando esos puntos de encuentro, esos puntos de diferentes eventos o acontecimientos que sucedieron y se van venido uniendo para tener un significado en lo que eres hoy, en lo que puedes hoy, en lo que tienes hoy. Más allá de que sea positivo o de que sea negativo, hay un significado y ese significado está ligado al desarrollo de nuestro propio ser. Tal vez en este momento estás pasando por un momento duro y el anciano, el viejo loco y sabio, te diría ¡Hey! ¿Cómo sabes que es una desgracia? Tal vez estás en un momento demasiado afortunado y el viejo loco te decía ¡Hey! ¿Cómo sabes que es una gran bendición? La invitación es a que antes de... Dar un calificativo exacto. Antes de ver lo bueno y lo malo, veamos la gratitud con la vida, con permitirnos continuar. Agradecer esos momentos de bendición. Aprender y crecer en esos momentos de adversidad. Encontrar el sentido profundo. Y no casarnos con eso que pasó, porque la vida se construye de momentos, pero no es un solo momento. Es una conexión de muchos Y en todos esos los vamos conectando Y vamos viendo un sentido Un significado Cuando aprendemos a leer o ver cómo ve la vida Esos significados nos hacen más fuertes Más sabios Nos permiten tener mayor enfoque Y engancharnos menos Anclarnos menos Porque si yo me quedo en un momento Me anclo Si lo vemos como si fuera un, un, un, Una travesía por el mar si me quedo en un momento de lo que está pasando, me anclo, no puedo avanzar, sea bueno o malo. Hay que continuar porque la vida siempre continúa, continuar construyendo el significado. No se quede en un momento, sino que está en todos los pasos, en todos los momentos. La meta no es el sitio donde llegas, la meta se construyó de todo el camino recorrido. Entonces, mientras estemos aquí, el corazón palpitando, hay que seguir recorriendo el camino, dando los pasos, hallando, sintiendo ese significado profundo que hay en, en la vida, que nos entrega la vida, guiándonos con ella, viendo de esa manera y sintiendo la gratitud por todo lo que va pasando. Cuéntame, por favor, tú en comentarios, ¿qué más encuentras? ¿Qué más te llevas de este, de este cuento? cómo podría convertirse en tu cuento. Y compártelo. Compártelo también con otras personas. Dale like, suscríbete si no lo has hecho. Y ya sabes que puedes apoyarnos si así gustas. Gracias por estar aquí. Mañana vamos con otro cuento. Y espero que esto haya sido de valor para ti. Esto es Tiempo de un Cuento para Pensar con el Corazón, del canal Pensar con el Corazón. Tu canal de autoconocimiento, sanación emocional y desarrollo espiritual. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.